Pero nada, ya nos dejo más tiempo con la intriga. El colegio, que solo hemos podido escoger uno, el colegio que se lleva el premio esta vez, es el Colegio Ponce de León. Santos, Brit y Alex. El cola apuesta por el desayuno saludable. Todos los niños y niñas tomamos a media mañana una fruta. Esta fruta genera restos orgánicos que desaprovechamos. Nuestra propuesta es que los alumnos y alumnas creen un sistema de recogida de los residuos y sean llevados a la compostera que luego nos proporcionará abono ecológico para el huerto. Hola, somos Cristina y Rubén y nos hemos dado cuenta que la mayoría de niños y niñas del cole viven en el barrio, pero muchos de ellos... Tienen todos los días alcohol en coche. Proponemos que el alumnado organice una campaña de sensibilización para a las familias y proyectarlo en estas pantallas y motivar a la gente que venga andando en patinete o en bici. Y el colegio se compromete a aumentar los estacionamientos de bicis si fuese necesario. Hola, me llamo Silvia y él se llama Pablo. Nos preocupa que cada vez que sale el sol por la mañana y entra por las ventanas, tengamos que bajar las persianas porque el reflejo del sol es muy molesto. Entonces la propuesta que tenemos es... Hacer un taller con los alumnos y alumnas y crear unas cortinas con alimentos reciclados. Y aprovecharíamos la luz del sol y el calorcito que nos da a la clase. Hola, somos Nizar, Adri y Dani. El cole organiza un calendario de batidas de limpieza que realizamos todo el alumnado. Nos hemos dado cuenta de que recogemos muchos envases de yogures. Nuestra propuesta es la reutilización de esos envases para hacer semilleros y ponerlos en nuestro huerto y así reducir el consumo de plásticos. Hola, somos a Inara y a Rem. Nos hemos dado cuenta de que muchas veces las luces de las calle por descuido se quedan encendidas. Proponemos hacer una cartelería que enseñe cuál es el ahorro energético si nos acordamos de apagar las luces y cómo así reducimos la huella de carbono. <coughs> Hola, soy Tani, Jota y Hugo. Nos preocupa el gasto de agua un min cada día más escaso. Nuestra propuesta es aprovechar el agua de las lluvias con un sistema de recogida a través de canalones que terminen en un depósito y que este agua sirva para regar parte de nuestros huertos. Somos Alexis y su madre. Nuestra zona patio tiene equipos disolvidables. Estamos pensando qué podíamos hacer con esa energía mecánica que generamos y se nos ocurre que fuera almacenada en baterías y que cuando estuvieran cargadas pudieran servir para una actividad para los alumnos y alumnas. Por ejemplo, eh, proyectar una sala de cine, eh, hacer, eh, hacer una película con solamente la energía de nuestros brazos y piernas Hola, somos Juan y Duen. En el cole tenemos un huerto maravilloso y por eso tenemos mucho contacto directo con la naturaleza. Y todo lo que recolectamos lo repartimos entre alumnos. Nos preguntamos, ¿sería posible recolectando nuestros propios alimentos? Es una propuesta ambiciosa, pero queríamos hacer autoconsumo vegetal para el comedor.